¿Qué es un acto para que este sea impugnable? Bueno, es pues un acto, tiene que tener las características que tengan la suficiente fuerza para que me puedan producir una afectación. Si el presidente se avienta en la mañanera, es que nos vamos a aventar ya el transmaya, ¿sí? Esa forma parte del discurso político. ¿sí? La única diferencia es que tenemos en México un presidente sui generis, ¿sí? en donde eh, él decide convertirse en su portavoz diario, matutino y primigenio de su visión de gobierno. Pero eso no significa que la proclama política, como lo que sucedió con el memorándum, en donde dijo, es que yo voy a cancelar así por decreto, cancelo la reforma educativa. Es un memorándum, es una proclama política. Un acto administrativo hubiera sido, oye, yo decreto, de conformidad con los artículos tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, decreto, instruyo, ordeno, tales actos administrativos girando las instrucciones correspondientes a cada uno de ellos, y que éstas empiecen a cumplir en la esfera de cada una de las entidades que están haciendo yo no veo ahorita ninguna secretaría haciendo eso. Lo único que hizo el presidente y lo único que hace el presidente en la mañana es, tiene un contenido de carácter político. ¿Que eso puede tener algún efecto jurídico? Eso es otro tema. ¿Qué está sucediendo en realidad en el, en el sureste mexicano? Bueno, pues dos bocas no está avanzando. Eh, eh, eh, la mayor parte de los estudios del derecho de vía del Tren Maya apenas están estudiando todavía no están las consultas previas libres y culturalmente aceptadas pero se van, a, se van a desarrollar es decir, no hay un acto administrativo que transgreda hasta el momento a la constitución ni que transgreda ninguna norma estamos todavía en el escenario del discurso político ¿por qué? porque creo que hay alguien en la presidencia de la república que entiende que, la preside, que el señor presidente es un político como lo hace Trump por mucho que odiemos al señor ese ese señor entiende perfectamente bien que la posición del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica igual que el nuestro, es una posición política y su discurso es político le habla a su electorado le habla a su base social le habla a lo que él considera necesario para su movilización pero eso no lo veo yo traducido ¿sí? eh, en un acto que pudiera ser o constituir un acto de sujeto a ser impugnado por el amparo. Quizás, a diferencia de eso, sí cuando, por ejemplo, el presidente de la República, Andrés Manuel, se refiere a ciertas personas y personaliza su, y personaliza su discurso. Cuando su discurso lo personaliza, lo señala hacia alguien, ahí sí ya estoy, en, ahí sí yo creo que sí hay un acto en donde la fuerza del presidente de la República, por todo lo que significa la cobertura de medios, sí te puede, estar, sí te puede ocasionar un, un daño. Ahí sí. ¿Pero ¿No existe algo como preventivo? Pues yo creo que ahí más bien es reactivo, tú tienes que esperarte a que el presidente lo haga. ¿Sí? Eh, eh, eh, eh. por ejemplo, puede estar el decreto por el cual se abroga el principio de no reelección presidencial. Y posiblemente debe estar en algún escritorio del Congreso de la Unión. En algún escritorio debe haber un decreto que diga hay que promover la reelección del Presidente de la República. Pero el problema del amparo es que solamente puede resolver actos eminentes, no cosas que subjetivamente crea, yo que pueden suceder Sino en cosas que puedan presuponer Que eminentemente sucederán Supongamos Hay una carpeta de investigación en contra mía Se me está este, Investigando ¿sí? Por algo y el ministerio público ya tiene una carpeta de investigación ¿Sí? Objetivamente Tengo el temor De que me puedan aprender Claro, porque una carpeta de investigación llevada a su conclusión, ¿cuál sería su conclusión? La consignación y después la orden de apresión respectiva, ¿no? ¿Hay un acto inminente en el cual yo puedo prever que me puede, en forma objetiva, señalarle al juzgador, oye, ¿hay un acto que puede representar una vulneración a mis derechos humanos? Sí, sí puedo. ¿Puedo defenderme antes de que eso suceda? Sí sí puedo. ¿Pero puedo defenderme de lo que posiblemente el presidente se le ocurrió hacer porque lo dijo? Su voz no representa norma, y su discurso no es en sí mismo un acto administrativo, ni un acto jurídico impugnable. ¿Sale? Sí. Me causa mucha inquietud y quisiera la orientación acerca de esto, de la consulta, que me queda claro que debe de ser a los pueblos originarios, respetándolos, como decía la compañera. Hablo desde estos acciones... En momentos de emergencia epidemiológica donde hay algo que se denomina eh, situación de excepción o este, casos de excepción en que pueden alterarse eh, algunos derechos humanos en bien, por ejemplo, de una epidemia, de una amenaza, de, de dispersión de una enfermedad. Estoy pensando en el caso de las vacunaciones. Esto causa un enorme dilema ético en el personal de salud siempre, si le preguntas a la comunidad o no, si lo haces por el peligro. O sea, ¿cómo esto se puede ponderar o abordar eh, sin caer en, pues, en una abstención de una acción sanitaria? Porque si se le pregunta a la comunidad, de comunidades que rechazan, por ejemplo, la vacuna, en base a una cosmovisión determinada, muy respetable, pero que puede transgredir el derecho a la salud, a la protección a la salud. Entonces, aquí eh, me muevo así como un poco en la arena movediza cómo se maneja esta situación. ¿Hay casos de excepción? ¿En qué situaciones? Um, muy complejo, me resulta como trabajadora de la salud. Bueno, personal, no... para mí no es complejo. A ver, hay, un... hay tres temas ahí que subyacen. Primero, una cosa son pueblos originarios y comunidades indígenas, primigenias, y otra cosa son grupos que se denominen comunidad sobre la base de una identidad ideológica religiosa. ¿Sí? Son cosas muy diferentes, ¿sí? muy respetables sabemos, pero son cosas muy diferentes desde su concepción jurídica constitucional. Unos caen dentro del principio de libertades religiosas, ¿sí? que son cosas muy, o ideológicas o, o de pensamiento desde su expresión de libertad en el ejercicio de un conjunto de, de, de, de, de, de, de, de libertades que le consagra nuestra constitución y la otra que surge de un conjunto de elementos de protección. No recuerdo yo a ninguna comunidad originaria de México, poniéndose un esquema de vacunación, hasta la fecha no recuerdo yo ninguno, es más, no recuerdo que jamás ninguna comunidad indígena de nuestro país o se haya opuesto al tema de, este, de vacunación. Este tema de los, de, de los de que no se quieren vacunar, tengo entendido que tiene que ver con una situación, primero, exógena a nuestra cultura nacional, ni siquiera es endógena, ¿Sí? proviene de un conjunto de locuras que vienen de Europa ¿sí? eh, y ahí el tema de la función del servicio público de salud ¿sí? tiene que tomar una determinación ¿sí? una, voy a permitir un, que se propague una, un, este, un brote de sarampión porque tengo que preservar el derecho de la libertad religiosa o de ideas, o de expresión ¿sí? en aras del fin común que es mantener la salud pública del entorno no lo resuelvo ahorita, nomás se lo dejo a su, a, su, a su situación no es un tema de carácter de comunidades indígenas es un tema que tiene que ver en, otro, en otra letra de la constitución y en otro tipo de connotaciones de derechos en donde la ponderación para mí es relativamente básica ¿sí? dudas este, bueno, me, no me quedó clara una cosa cuando dijo que si es la comunidad que tiene su cosmovisión y por ejemplo esto del mineral que tienen que sacar que el gobierno las dos son o sea lo que saca el gobierno el mineral es constitucional sí. pero lo otro también es constitucional sí. y también está los derechos humanos se contrapone y aquí cuál es la no contraposición se armoniza ¿Eso sería a través de un convenio? No, no bueno, se va, existe siempre la mirada de composición, 17 constitucional, etc. Pero, en el caso de cómo integras ¿sí? la constitucionalidad de la capacidad del Estado de disponer de los bienes que le pertenecen al subsuelo, con relación de la preservación de la cultura, de la, de, de, de, de, de, del desarrollo sociocultural histórico, o de la cosmovisión de estos pueblos y su relación con el espacio territorial, ¿sí?, no tienen por qué estar contrapuestas. ¿sí? Simple y sencillamente se optó, ¿sí? en el caso de Wirikuta, ¿sí? en preservar el espacio del desarrollo de los pueblos. ¿sí? No porque le pertenecieran, no porque tuvieran posesión, sino porque formaban parte de su territorio sagrado. ¿sí? Por eso es que se cancelaron esas concesiones mineras. ¿Sí? Y tengo, ojo, tengo entendido que ni siquiera se canceló. ¿Sí? Pero el punto es, se optó por preservar aquello, lo valioso, lo sustantivo. ¿Sí? ¿Eso significa que un derecho estuvo por encima del otro? No. Se armonizó la visión constitucional de uno con relación al otro para que pudieran coexistir. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? Es que, es, eh, en general, no vemos que, que se realiza eso de armonización, ¿no? Porque siempre aparece el interés social por encima de cualquier cosa. ¿no? Interés social. ¿Qué entendemos interés social? Eh, ni, ni, yo sé, pero es lo que argumentan los, los jueces para desechar amparos. ¿Por okay. qué? Porque eh, la extracción de, de minero, porque la construcción de una carretera tiene más interés social, que la consulta o la preservación de la cultura... De la Porque tenemos abogados que no entienden la diferencia entre interés social orden y orden público. Uh -huh. ¿Sí? Porque los discursos que verdaderamente terminan superando ¿sí? el famoso interés social, es decir, la anteposición de los intereses del Estado por encima de lo individual, ¿sí? por encima del orden público, ¿Sí? que es decir, la preservación del Estado social por como armonización del orden jurídico, ¿sí? es el verdadero discusión, sobre todo en temas como la energética. En la, en la reforma energética, en parte de sus elementos transitorios, dicen todas las actividades relacionadas con la industria de hidrocarburos y energética son de orden público, interés social, Estratégico, ¿sí? Y están por encima de cualquier otro este, este aprovechamiento superficial. Así dice. Es decir, si de repente por este...